Es la temporada navideña, afuera hace frío y la nieve cubre el suelo, pero adentro estás caliente y sentado a la luz de una chimenea rugiente y un árbol de navidad resplandeciente. De esto se trata la navidad, calidez, alegría y unión. Pero el hecho de que estés cómodo no significa que estés seguro. Estabas tan ocupado abriendo regalos y atiborrándote en la cena que no notaste la cara pegada a la ventana. Ese rostro alargado y demacrado, con los ojos fijos, la boca ancha llena de dientes amarillos y la barba blanca y desaliñada. Aún no lo sabes, pero en unos días estarás muerto. Podrías evitar este horrible destino si supieras exactamente con qué estás lidiando. SCP-4666, también conocido como el hombre de la Navidad un monstruo navideño de clase Kitter tan violento, sádico y aterrador que hace que Krampus parezca un alegre Santa Claus. Y este año, como cualquier otro, planea ser muy, muy travieso. La fundación SCP comenzó a catalogar al hombre de la Navidad en 1974, después de una serie de invasiones de hogares violentas y extrañamente similares durante la temporada navideña. Pero tienen razones para creer que esta entidad ha existido durante mucho más tiempo más de 2.000 años de hecho. Las historias que describen lo que parecen ser las masacres del hombre de la Navidad datan del primero antes de Cristo en Escandinavia, y desde entonces se han recibido informes de grupos similares de eventos que ocurren en la misma época todos los años. Este monstruo es prolífico y puede tener uno de los recuentos de víctimas más altos de todas las criaturas bajo observación. Su rastro de destrucción se hizo más evidente en el siglo XVIII, a medida que los relatos de la carnicería que deja se hicieron más detallados. Más tarde, las autoridades incluso lograron encontrar evidencia física, como sus huellas dactilares, que son similares a las huellas dactilares humanas, pero muestran un patrón distintivo de doble verticilo que no se ven en las huellas humanas. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre la naturaleza anómala del hombre de la Navidad, y la fundación aún tiene que descubrir una forma efectiva de contenerlo. Su única esperanza es interceptarlo antes de que pueda poner sus dedos largos y nudosos en su presa prevista. Tal vez te sientas preocupado o que te están observando. Tienes una buena razón para tener miedo, porque durante su periodo anual activo, los 12 días entre el 21 de diciembre y el 2 de enero, siempre está en busca de presas. Ningún lugar es seguro, porque si bien inicialmente se creía que solo se les aparecía a aquellos que vivían al norte de los 40 grados de latitud, ahora se cree que, al igual que Santa Claus, el hombre de la Navidad opera en todo el mundo. Cualquiera podría estar en su punto de mira ahora mismo, inconscientes de la pesadilla que se acerca a ellos. Afortunadamente la fundación SCP, a través del análisis de estos ataques que se conocen como eventos Weissnack, ha podido encontrar ciertos patrones. Pero primero, ¿cómo se ve la criatura conocida como el Hombre de la Navidad? Al igual que SCP-096, el Hombre de la Navidad es un humanoide largo y larguiducho de unos 2 metros de altura, que se parece a un humano demacrado de ascendencia europea, y nunca usa ropa u otras coberturas a pesar de las frías temperaturas en las que opera. Puede que estés triste si vas a pasar la Navidad solo, pero al menos te garantiza seguridad, ya que el hombre de la Navidad solo aparece en las casas de familias donde hay un niño menor de 8 años presente. También parece favorecer ubicaciones aisladas y rurales, y los eventos Weissnack solo ocurren cuando hay una capa saludable de nieve en el suelo durante el evento, de ahí el nombre, que significa noche blanca en español. También es vital que reconozcas las tres etapas distintas de un evento Weissnack, de lo contrario nunca verás llegar el año nuevo. La primera etapa ocurre durante el espacio de una semana los niños en el hogar pueden comenzar a parecer preocupados o asustados. Puede que te digan que ven algo en la distancia, la figura de un hombre que no reconocen, parado lo suficientemente lejos como para que no puedas distinguirlo por completo, excepto que es muy alto. Por supuesto, probablemente no verás nada, y tu instinto será decirles que no hay nada que temer. Incluso cuando te dicen entre lágrimas que hay un hombre presionando su rostro contra la ventana de su dormitorio por la noche. Pero tienen razón en tener miedo, y tú también deberías tenerlo. Ya en este punto tu única esperanza es intentar correr la voz lo antes posible. Denuncia el incidente a la policía local, escribe sobre él en Facebook, tuitea al respecto, lo que sea necesario. La fundación SCP tiene operativos que rastrean internet y monitorean los informes policiales constantemente durante estas temporadas, especialmente informes de hombres misteriosos en la nieve que miran casas. Llamar la atención de la fundación es tu mejor esperanza para detenerlo, y si no lo haces, luego viene la etapa 2 que tiene lugar entre las noches 8 y 11 del periodo activo. El hombre de la Navidad ya no estará al acecho en la periferia, ahora se está acercando. Comenzarás a escuchar ruidos extraños en tu ático o en el techo. Ruidos que suenan casi como pasos. Eso es una locura, piensas. Probablemente sea solo un animal, pero luego comienza el olor. Un hedor horrible y podrido que llena la casa. Pero no importa cuánto mires, no puedes encontrar la fuente. Finalmente, la última noche de diciembre, te dices a ti mismo que llevarás el asunto a la policía, pero por supuesto, ya es demasiado tarde. El hombre de la Navidad está aquí por duodécima noche. La Weissnack está sobre ti. En este punto, ocurrirá uno de dos escenarios. En el primero, tú y toda tu familia serán torturados y asesinados, excepto el niño más pequeño, a quien raptará. La Fundación SCP mantiene archivos sobre una serie de casos notables de este tipo de Weissnack, y los detalles son realmente espantosos. Los informes de incidentes han involucrado crucifixión, remoción de lengua, quema, desmembramiento, marcas de mordidas post y decapitación. En todos los casos, sin embargo, toda la familia fue asesinada, excepto el niño más pequeño, que simplemente desapareció. El hombre de la Navidad es una bestia sádica y despiadada, Probablemente ahora te estés preguntando, si es la primera de las dos posibilidades, ¿cuál es la segunda? En la segunda, si tienes mucha suerte, tú y tu familia sobreviven, pero esto no significa que no se enfrentan a una experiencia espantosa. En este escenario, que ocurre durante aproximadamente el 15% de los eventos, escucharás pasos durante toda la noche, pero afortunadamente te despiertas con vida, y cuando lo haces, habrá regalos esperándote. El problema es que estos regalos están hechos de partes de cuerpos humanos. Por ejemplo, en 1976 en Canadá, una familia recibió el regalo de una pelota hecha con una cabeza humana cortada envuelta en piel. En Kazajstán, en 1903, una familia recibió una flauta hecha con un fémur humano ahuecado. Y en 2003, en los Países Bajos, una familia recibió un cepillo para el cabello de madera cubierto de dientes humanos que tenían desde 400 años hasta pocos días de removidos. Estos espantosos regalos se conocen como SCP-4666-A. Y fue uno de estos regalos el que nos dio la mejor imagen hasta ahora de la verdadera naturaleza del hombre de la Navidad. Varios obsequios se dejaron en la residencia de una familia en Juna, en Alaska, en 2018, pero el más notable de ellos fue el horrible SCP-4666-A-0960, una muñeca de tamaño natural hecha de un cuerpo humano, con los ojos removidos y la boca cosida. Sin embargo, lo peor de todo era que la niña todavía estaba viva. La familia que recibió este retorcido regalo recibió amnésticos de la fundación, y la muñeca viviente fue llevada para tratamiento médico. Antes de sucumbir a sus extensas heridas, la niña pudo brindar algunas ideas sobre lo que sucedía exactamente con los niños que eran secuestrados durante los eventos de Weisnack. Los niños llevados por el hombre de la Navidad son obligados a meterse en un gran saco, que parece mucho más grande por dentro mientras hace sus viajes. Viajando de casa en casa, asesinando y secuestrando, sus víctimas son llevadas a una especie de gruta subterránea y taller lleno de huesos, como el taller de un Papá Noel retorcido, donde se ven obligados a hacer juguetes con los cuerpos de sus víctimas compañeras. Durante este tiempo, el hombre de la Navidad continuará torturando y atormentando a sus víctimas, incluso se lleva algunos de ellos para cocinarlos y comerlos cuando le apetece. Cuando se le preguntó a la víctima cómo se convirtió en esta muñeca humana, la niña le dijo al personal de la fundación que sus compañeras se vieron obligadas por el hombre de la Navidad a convertirla cuando se volvió demasiado débil para seguir haciendo juguetes ella misma. Sus últimas escalofriantes palabras fueron, «Cuando no puedes hacer juguetes, te conviertes en uno». Así que si cosas extrañas te suceden a ti y a tu familia entre el 21 de diciembre y el 1 de enero, no lo ignores. Después de todo, nunca se sabe quién está observando. Y si ves la cara sonriente del hombre de la Navidad contra la ventana, puede que ya sea demasiado tarde. Felices fiestas. Ahora ve a ver el SCP-3008, IKEA, y el SCP-106, El Anciano, para más contenido.